Un nacional haitiano solo identificado como Daniel fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de agredir a su pareja, la cual no fue identificada. El detenido alegó desconocer la causa de su apresamiento, afirmando nunca ha golpeado a su cónyuge. No, yo no, ¿y cuál no? ¿Estás detenido por eso? Eh? No, pues yo no te detenido Por eso pero la policía llegó hoy viviendo y me agarró, pero yo te pregunto por qué fue, nadie me dijo que nada. Ah, pero ella dijo que yo le ha hecho algo, ¿o okay. sí, sí. qué? Sí. Cordero, NTN, su noticiero regional.